Hacer tienes que aprender catalán porque es la manera de, de integrarte más fácil a la sociedad para hablar con la gente en su idioma y tú sabes para encontrar trabajo para trabajar aquí que no se puede estar sin trabajar. <risa> El nuevo país de origen es Cuba y para dos años que visca Cataluña. Parlo catalá, a menysmo sanics y sobre todo am la de una amiga meva que como sabes que sí que soy en catalán siempre, siempre hablé en catalán. Uh, voy a aprender a catalán primero porque me agradan los idiomas, pero también porque creo que es un, una manera de una forma de integrarme, de integrarme a la, a la sociedad catalana, al, al país.